Bien, bueno, pues estamos hoy aquí en la Barriera del Ángel, hemos mantenido un importante encuentro con los colectivos del barrio, con la Asociación de Vecinos, colectivos de mujeres, colectivos de mayores, todo el tejido asociativo de la barriada del Ángel y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un acto público. ...para compartir con los vecinos y con las vecinas de la barriada del Ángel... ...el programa de Izquierda Unida... ...el programa de gobierno de Izquierda Unida... ...y las aportaciones que nos han hecho los colectivos... ...para mejorar la vida... ...de los vecinos y las vecinas del barrio... Eh, ...como digo, bueno, muy contento de haber estado aquí todo el día... ...sigue la apuesta de Izquierda Unida por las barriadas periféricas... ...en este caso por la barriada del Ángel... ...y seguir confiando en Izquierda Unida porque... ...durante estos cuatro años hemos hecho un magnífico trabajo... ...en las barriadas periféricas... ...y por lo tanto seguir, bueno, pues pidiendo que se siga confiando en Izquierda Unida... ...y que el 26 de mayo se vote Izquierda Unida".